En el olor de la cruz de tu pantalón, allí tu esencia y llegó a mi corazón. En el olor de la cruz de tu pantalón, allí tu esencia y llegó a mi cora, cora, corazón. No sabía conducir. No sabía qué decir cuando me invitaste a subir a tu casa. Pasa, pasa. Me invitaste a aquel champán y sacaste a tu galán y abriste la puerta. Me quedé muerta. Y empezamos a bailar. Los dos descalzos al compás de aquella cumbia. hace de momentos es mejor no pensar, solo sentir y toda fue en el olor de la cruz de tu pantalón. Allí tu esencia llegó a mi corazón, en el olor de la cruz de tu pantalón. Allí tu esencia llegó a mi de después se condensaba con el vals de feromonas Tu casa mola, te miraba deambular Gestionando el bienestar, me fui pa'l baño A darme un baño Y ahí tirada tu ropa en esa esquina del amor Cogí la prenda vaquera y olí la fragancia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 Cruce tu pantalón, allí es tu esencia llegó a mi corazón.